No sé, ¿cáles me arruinó? México me arruinó Está arruinando a mí también Como que poco a poco lo sube así Porque pensaban que éramos más abiertas en pues ¡Hola Amolines! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Ay! Hoy tenemos a dos invitadas muy muy especiales. Hoy, como pueden ver por el título del video, ya saben cómo va a ser este video. Vamos a entrevistar a estas dos hermosas. Así que hay que ya empezar con el video. Hola, mi nombre es Bora. Soy coreana, me crié en Ecuador, estuve en Ecuador por unos 18 años y después me mudé a México, pero no conozco muy bien Ahora vivo en Corea, ya unos 5 años y sigo aquí ¡Mucho gusto! Hola, mi nombre es Inson, soy mitad coreana, mitad boliviana Viví en Bolivia toda mi vida y me vine aquí a Corea para la universidad Me acabo de graduar y tengo 23 años uh. mucha gusto! Hoy no estamos tomando alcohol. Es algo nuevo en este canal porque en cada video que subo estos días estoy tomando alcohol. Nada más que sepan Nos, que 11. no soy alcohólica. En Ecuador viví unos 18 años. Entonces, ahí, ¿a qué, cuántos años te fuiste? A los dos años. Ajá, así que... ¿Naciste en Corea y te fuiste? Ajá, nací acá y de ahí mi familia se mudó a México, pero yo me venía a Corea. ¿Dónde naciste? En Bolivia. Ajá. Nací en Bolivia, me crié en Bolivia, hice todo. Fui a dos años a la universidad allá, no sé cuántos años eso, pero llegué a Corea en 2016. O uh -huh. sea, básicamente tu vida entera viviste en Bolivia, en Bolivia uh -huh. hasta que me llegaste a Corea para hacer la universidad de nuevo. De nuevo. Hice dos años en Bolivia uh -huh. y luego me gané la beca, que Bora también tiene, en Entonces, ¿la conocieron. Sí. Sí, entonces me vine acá a Corea porque mejor oportunidad, mejor educación. <risa> Super mal. Super mal. ¿Qué? Mira, <risa> decente, como que tampoco es tan bueno, pero tampoco es que no me pueda comunicar. Como podemos tener una conversación. Claro, pero si me voy al hospital o hago un documento, ahí sí estoy. Ah, oh, bueno, yo también. ¿Qué? ¿no? no, yo siempre en el banco digo... Ay, no, no. No Korean. Sí, en casa solo hablamos en español. Yo no sabía coreano hasta que vine acá a Corea y nuestra beca nos ofrece clases de coreano por unos 6, 7 meses. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, fui a clase coreano y ahí aprendí todo el coreano que sé ahorita. Antes de entrar, a la ¿en qué nivel dirías que está? Escucha. Si hablamos de examen, <risa> tipo, ¿no es que el topic? Ah, entonces, hagup, es como un intermediario. Yo, yo también. Cuando salí de México era hagup topic. Pero es que una cosa es que el examen, ¿no? Pero cuando voy a hablar, <risa> ¿no? ¿De quién de tus padres <risa> son, es coreano? Mi papá es coreano, mi mamá boliviana. ¿Y él no habla en coreano contigo o cómo? ¿Cómo explicar esto? No sé si es muy personal. <risa> personal. A ver, Raike. <risa> Como viví con mi papá desde que tenía 10 años y entonces yo hablaba full español uh -huh. y el español de él, aunque era más broken, no lo hablaba tan bien. No lo hablaba tan bien, pero no era como si yo tenía algún conocimiento de coreano uh -huh. para que yo pueda hablarle en coreano. Uh -huh. ¡Intenté! Fui a Hangara que no aprendí nada. Uh -huh. Entonces dije, oh no, no quiero aprender coreano, prefiero aprender otra cosa y me, me salí. Y de ahí nunca aprendí coreano ah, Por eso nada más desde chiquita te hablas. Sí, pero mi papá intentó Dijo como, ve te voy a enseñar Y nah, no, no, no es un profesor Qué no. Porque yo en, en México, mis padres, que son coreanos coreanos Siempre que me decían como, en la casa tienen que hablar en coreano, ¿no? Porque mm. no aprendían Yo tampoco aprendí nada en Hangar Creo que es una escuela coreana Cada no, sábado iba a Nunca aprendes nada Yo solo iba por mi crush pero vino de Corea un día, compró como 10 libros full así de hancha Como los... el chino... el antiguo coreano Y me dice, tú tienes que aprender el hancha para poder entender las palabras coreanas Y yo, okay. ¿Qué edad tenías? No De secundaria, sí Primaria y secundaria. Entonces yo, pero por lo menos tenía muchos dibujos, entonces pues yo me se presentaba. Me hizo clases como por dos semanas y después de eso le dio hueva y ya. Sí, no. me dijo, no puedo ríne, con se esta ríne, niña. Se, se, se no Bye. Y después de eso, no. Yo me canso, no puedo, hija. Chao. No necesitas por No, aprender. Fue, así fue, en serio. Mi coreano mejoró mucho cuando empecé a trabajar, de hecho, aquí en mm. Corea. La universidad. Ajá. ¿Pero tú no estabas feliz en la universidad en Bolivia? Siempre quise ir al exterior Intenté ir a los estados y es muy caro Se traté en Corea Y porque vi una beca que me dio Fulbright dije, ah, uh, peace out, ¿no? Wow, wow, qué increíble, porque yo nunca supe de esta beca Pero no mucha gente sabe igual creo que no? Pero sí. se los dieron porque estudiaba un... I Era want. buena estudiante, pero uh, no percibida Anda ¿Qué te No sé, Corea <¿cuál risa> me arruinó <risa> Amo como la Corea me arruinó. ¿Qué van a hacer? México me arruinó. Sí, me está arruinando a mí también. Y yo arruinando a todos los coreanos aquí. Yes, vale, okay. Estoy tratando de ser mexicana, Estoy tratando, tratando de ser mexicana. Se está preparando. A ver, no. Ustedes, sí, ustedes díganme unas palabras en Bolivia o Ecuador que sean como súper de ese país. Chuta, no creo que era mala palabra. No es mala palabra, pero es como, como cuando dices como que, ¿qué mierda? Pero en una manera no tan ofensiva dices chuta. Oh, pero chuta es más como que, chuta. Sí, ajá, chuta. chuta. Ah, bueno, en Bolivia, día chuta, al menos en mi ciudad es desnuda. Oh, desnuda. ¿eh? Está chuta. No? Chuta, chuta, está chuta, chuta, chuta, chuta. ¡Para! No sé, a ver, el like pues ¿Ay pues? El ay ah, pues. El ay, el ay pues ¿Cómo decir? El like pues I told you so, como te, te dije ay, El like pues, no, como no, así, no. se usa en varias situaciones el de cierta manera ¿Es español? <risa> <risa> no solo <suena risa> <en español? risa> <risa> Chuta Okay. el like pues ¿pue? ¿pue? ¿pue? chuta el like pues el like pues no sé porque chuta Mira, no, chuta suena como de chuta solo... suena como puta por eso normal pero, pero el like pues el like pues ¿pue? como como portugués o algo así no, no, no pero o oh, si no solo el like como el like estaba ahí como se ¿sí? ¿Sí? encontraba el like eso estaba ahí como te digo dónde está como mi celular y estaba enfrente tuyo. Como, ah, el like está acá. ¿No? Es no. totalmente no. otra idea. Ay, sí. ay, ¿Quién sabe si lo estoy explicando bien? Todas estas cosas. <risa> bueno, sí, nos esta nos es que es mentirosa. Él sí, que quería usar esas palabras durante el video, pero no creo que voy a poder usar el like. ¿El like fue? va a muy difícil. ¿El like? ¿El like fue? Pues. ¿Dónde está el agua? ¿El like fue? Pues. Esto de comer juntos. Claro, que no entendía. Como juntos la misma Con comida. Con la misma comida, sí. No juntos, mm. como en sentado juntos. O sea, También comemos juntos. <risa> <en la bolilla? risa> Ella solo comía sola. ¿eh? Por, Por eso la alone. esquina <risa> No, no me molestes. Yo no sentí tanto porque. Sí. Mi papá es súper coreano, coreano. Uh -huh. Tiene edad. Entonces, en la casa también era como que en casa solo hablas coreano. Siempre comíamos comida coreana. Uh -huh. O sea, siempre había como que juntas de coreanos. O sea, no estuve tanto, pero ahí ya vi mucho uh -huh. de la cultura coreana. Y antes de entrar a la U, me fui a trabajar a una compañía coreana por dos wow. años. Ahí sí fue medio como que culture shock, porque fue como que eso de las posiciones. La uh jerarquía. -huh. Ajá, la jerarquía es muy fuerte eso es lo que es. no entiendo mucho por qué tiene que ser así y uh -huh. no me gusta pero ahí es como que me adapté mucho a la cultura coreana sí. entonces cuando vine como a como algo intenso, era... o sea, súper extremo uh -huh. entonces, es como que solo porque eres mayor puedes tratar como basura el de abajo uh -huh. como que hacerle hacer todo y ya no importa, nadie uh -huh. te puede decir nada no, no te puedes ni quejar uh -huh. es como, siento uh -huh. que no me viene tanto de culture shock porque no me junté con tantos coreanos no, no. ya es que lo pienso porque... Culture Shock fuera más positivo, como ay, el documento me sale un día, digamos. No <risa> sé si tengo, son más rápidos, sí, son ah, más rápidos. Ah, bueno. Pues pero, Culture Shock no siempre tiene que ser algo malo, sí, la ¿verdad? Sí, pero eso como, uh, transportation. ¿verdad? Nadie me roba. Eso, escucha. Me, me encanta. Me, es que me, no me acabo de porque, porque perdí la cartera, la dejé como en el piso, estábamos sentadas, estaba ahí, fue un día que llovió. Acá el paraguas y mi cartera Dejé mi cartera y me dio el paraguas <risa> Estaba tan pendiente de no perder el paraguas Yo también soy así Que dejé la cartera, ¿no? Y me di cuenta 10 minutos y fue como... ¿Cómo así? Volvimos y ya no estaba Como hay una aplicación donde pones que se te perdió algo, ¿no? Entonces la puse, puse ahí ¿Qué aplicación? Es Lost 112 ¿En, en, en todo Corea? Sí, sí mm. ¿Y te lo encuentran? Sí, entonces... Ah, o sea, es súper. Ya me habían encontrado antes una billetera con esa aplicación. Y dije, bueno, lo voy a poner ahí. Pero el problema es que esta vez, en esta cartera, había cosas más importantes. Como mi, mi pasaporte estaba ahí adentro. Y dije, pucha, tengo que encontrar. Una de mis amigas que habla bien coreano estaba conmigo. Ella llamó a la policía. Me llamó y dijeron que puedo um, ponerlo como un reporte criminal. Porque volví y ya no estaba. Así que alguien se lo llevó. Hicieron la investigación. Después de una semana y media, unos 10 días. Mi cartera con todo dentro me la devolvieron. Teníamos los y la persona que se lo llevó, ¿lo devolvió otra vez o como? La encontraron, creo que no o la devolvió, devolvió, porque cuando vieron las cámaras, les dije dónde estaba, dónde lo perdí exactamente. Vieron las cámaras, hicieron una señora paseando el perro, se llevó tu cartera. Es Coaching cierto, es cierto. Que cierto. me gusta la porque seguridad. pierdo un montón mm, de cosas. Yo no sabía de eso, lo de la aplicación. Uh -huh. Los meetings. Sí! En la universidad, sí, como Son acuerdo. locos! Entré, entré, y todos del primer año tienen un chat room, ¿no? Mm. Decían, como, ah, vamos a hacer un meeting, tenemos dos chicas de esta a universidad. Le, ah ya, le tenemos que explicar lo que es el meeting. Pero esta es la cosa, meeting suena a meeting, ¿no? Como Solo un meeting, no es meet pero ajá. es un blind date. Son citas, citas a ciegas. Con, ajá, citas mm -hmm. a ciegas. Pero en grupo. Sí. Oh, wow. ¿En no sé cómo escogen no entiendo cómo escogen. como llegas ahí y esta es tuya esta es tuya cómo se sientan o ven la química no sé qué hacen me acuerdo escogen, no es. sé es que Pero, no entiendo. en la uni me acuerdo yo les digo porque la pro. En la unidad, y primero un hombre y una mujer se sienten y dicen, oigan, ¿quieres hacer un meeting con tus amigos y mis amigas? Uh -huh. así Entonces dicen, ok, hay que hacerlo. Entonces hacen como un, un chat. Uh -huh. Uh -huh. Abran un chat e invitan a los que quieren hacer el meeting. Uh -huh. Y normalmente es como 3-3, 4-4, 5-5, hasta hay como grupos de 10 y así. Hay algo que se llama meeting, que son así. También hay quating, que es con carrera ah yo sí what no. ah. es como la carrera que estudias ah, y con otra carrera ¿Qué? por ejemplo hay que decir mujeres de, de que están estudiando en economía y hombres que están estudiando de negocios por ejemplo ah. y así hace como un cuatín. Ah y se conocen ahí, van y yo he ido a un meeting 3-3, ¿no? Uh -huh. y nos sentamos al principio, empezamos a tomar muchísimo alcohol. Hacen juegos, entonces hacen juegos y por, con ese juego deciden sus parejas. Uh -huh. Y ya cuando ya tienes tu pareja, hacen otros diferentes juegos así juntos y si uh -huh. esta pareja pierde, tenemos que tomar en así como love chat ajá. Oh, oh, oh. eso me parecía súper raro porque era como, ¿por qué necesitan gente o sea, de la nada? dicen como tenemos estas personas, queremos hacer un meeting, era como un meeting? about ¿no? what qué vamos a hablar sobre? bueno, nunca me metí y luego me explicaron que es, no, dejo. no, que voy a estar ahí yo, no hablo ni coreano, no voy a estar ahí para. nada. <risa> nunca me no, me da miedo, no sé No, yo cuando fui al meeting fue la única vez La primera y Fui porque estaba con un güey que se sentó al lado de mí Fue mi pareja ¿Sí, No, te no me gustó para nada Para nada, yo nada más ahí estaba para tomar Y estaba sentado al lado de mí Y como que yo, estaba, yo tenía mi mano así, ¿no? Así hablando Y como que poco a poco lo sube así Así Ay. Y yo Y yo Uh, <risa> así literalmente, ¿qué haces? Lo quité y dice, ah, perdón. Y luego 10 minutos pasan. Y yo. ¿Te vas? Y luego después de eso, como ya tenía mi número, porque ya tenemos el group chat, mm -hmm. después de eso cada vez me llamaba cada noche. Literalmente teníamos como una, un festival de la escuela. Entonces íbamos, yo fui con mis amigas y ahí también estaba con unos amigos, hombres, obviamente. Y como que me llamaba y me decía, ¿por qué estás con ellos? No sé qué. Y yo, qué no eres mi novio. Oh. Y después de eso, pues nunca fui porque como que me dio miedo. Hay, hay gente... Es súper muy... intenso, de una vez que se conocieron. Pero es que también me dijeron luego que ellos como que estaban súper interesados en hacer el meeting con gente como yo, como internacional. Porque mm. pensaban que éramos más abiertas en pues... Es verdad. Hacer el delicioso desde la primera vez que lo conocen. Pero o sea, no. sí hay gente así. <risa> No. Primero mírate. Sí. Exacto. Si ¿Sí estás bueno, sí. Exacto. Trataban de hacer cosas así mientras que tomábamos mm. y nos daban muchísimo, muchísimo soju para que. Sí, los... ajá. Horrible. Pero, He escuchado mm -hmm. cosas horribles de mí, pero también cosas chistosas. Me acuerdo de otro culture shock que. Siento que, no sé si es solo mi grupo en Bolivia que nunca hacíamos estas cosas, pero pagar por otra persona, como ¿Mm? solo, yo te pago esto, como solo invitar a la gente. Siento que nunca fue un concepto que entendí en Latinoamérica, como mm. si es tu cumpleaños, bueno te lo pago, ¿no? Mm. Pero acá esto de, me, me vino muy grande esto de, son mayor, te mm. lo pago. Sí. Mm. Entonces cada vez que salgo con alguien menor me da cositas, es como, van a, esperan que les pague, no tengo plata. <risa> Sí, sí, si eres mayor tienes que, bueno no tienes, pero es uh -huh. algo como que se respeta aquí, que sí. le pague. Yo también en la escuela sentía que tenía que comprarles de comer y todo, uh -huh. de tomar a mis pubes, uh -huh. a los menores, uh -huh. pero yo lo hice como tres meses y ya. Pero a mí pues, me compraron pues... mucho. Ajá, te sí. oh, compran A mí no la bola me Ay. la ponen de pubes. ¿Sí? Pero de ahí, ah, una vez que me gradué, hablé con mis amigas una amiga que es más coreana que estadounidense y me contó de que los hoobes te hablan y te dicen vamos a comer mm. con la intención de que les compres comida sí, eso ajá. eso sí es como que y luego, shop, ajá, y luego como eso sigue como te compras comida y luego cadena. te, te compra comida y va las cadenas hasta que no sé uno se mude o algo así. eso no, no lo había claro. escuchado o sea en cambio a mí cuando recién entré a la U fue un poco difícil porque viste que hay eso de jerarquía también mm. como que no importa si alguien es menor a vos si es que entraron dos años antes ¿Qué? que vos son tus superiores o sea, y para mí era como que puta yo yo acá tengo dos tres años más que ustedes y mm. Que tengo que estar ahí uh -huh. Benny my senior Como que no Pero básicamente como que algunas me obligaba a ir a sacar el número de mis seniors y ¿Qué? decirles, escríbeles como que, diles que te compren de comer, así es como te conoces con la gente y eso, yo como que o sea, yo me puedo comprar mi propia comida no mm -hmm. necesito así estar pidiendo a la gente mm -hmm. como wow. que conozcas y sepan de vos y eso, como que mm -hmm. contactales tú primero mm -hmm. wow. yo no quiero yo no <risa> tuve esa experiencia, la mía fue más de que mis hombres o sea, los mayores de mi mm -hmm. carrera, me compraban, me, me decían ah, vamos a comer, yo compro así y le decía gracias, no lo tienes que hacer no mm. pero me decían no, no no te preocupes así es la cultura tú la siguiente vez cuando tú tengas a un juve a menor que tú Tú cómprales algo y ya, uh -huh. así va, así es como You get what you receive Claro uh -huh. O sea, si sí había gente buena que era como que claro. Ah, te invito a comer, como que soy tus uh -huh. tu sí Pero había gente que era menor a mí Pero de grados mayores que eran como que Tienes que ir a escribirle a tus hombres Como que piden el número Y yo como uh -huh. que no quiero Como que, Ay, ¿para no. qué? Como, hola, soy sí, ¿Qué le pongo? Hola, es eh, la comer A las 12 Me muero de hambre <ríe> hola. No, viene y dice, bueno, vamos a cantar una canción y era sobre una chinita que se tiró un pedo. <risa> y era como, hasta ahorita no sé qué, no sé si se inventó desde persona la, la canción, la diferencia de mi ojo y sus ojos. Como igual son lo mismo. No, y me dice, no, porque es cuando yo les veo todos son iguales. Ah. Y yo.